El dirigente de izquierda franco Macurizano, Ramón Rodríguez, mejor conocido como Momón, pidió a la ciudadanía disfrutar de la Semana Santa con comedimiento, procurando salvaguardar vidas. Hay una franja de la población que la asume para los ritos religiosos. Eh, hay incluso otra franja que se queda en el hogar para disfrutar de, de, del aumento de... ...de la capacidad energética y del agua potable... ...pero hay otra que es una mayoría podríamos decir... ...que se va para la playa marítima y la de los ríos. ¿Qué es lo más correcto en esto? Llevar la prudencia, la alerta y la precaución... ...de que la Semana Santa no se convierta en, un, en una zozobra para tu hogar... ...que evitemos la muerte, las heridas, la riña, el, el exceso de alcohol y hacer las cosas con comedimiento. Recordamos que en la Semana Santa del pasado año concluyó con al menos 39 muertes, según datos recopilados, la mayoría debido a accidentes de tránsito. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.